La idea es promover los intereses de Estados Unidos y continuar con la agenda de la administración de Trump. A arresto domiciliario en el lado sur de la isla de Sal bajo una orden de liberación, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí como siempre lo contamos como primicia. Antes de iniciar nuestras noticias, no se les olvide como siempre compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales y por supuesto suscribirse. Ahora sí, arranquemos. El Consejo Europeo por su parte rechazó las elecciones legislativas en Venezuela y pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos. El Pleno del Bloque reunido en Bruselas instó esta semana a establecer con urgencia un proceso de diálogo y transición para poder salvar a Venezuela de caer al abismo, como única salida para la crisis que atraviesa el país caribeño bajo el gobierno dictatorial de Nicolás. De manera contundente rechazaron las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en Venezuela los ministros de Exteriores de la Unión Europea que calificaron como una oportunidad perdida para la democracia al no cumplir los estándares internacionales para un proceso democrático. Después de estudiar los acontecimientos con unos dudosos comicios, la Unión Europea no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente. Por lo tanto, su resultado no puede considerarse representativo ante la voluntad democrática del pueblo venezolano. De la misma manera, la Unión Europea lamenta profundamente las acciones de las autoridades de Nicolás, que han reducido el espacio democrático en el país, impidiendo persistentemente la resolución de la profunda crisis política y económica en Venezuela. Se lee en un comunicado de los 26 reunidos en Bruselas. La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos resaltó el Consejo para la libertad y seguridad de todos los opositores políticos, en particular los representantes que actualmente ejercen los partidos de oposición elegidos para la legal Asamblea Nacional en 2015 y en especial Juan Guaidó, a quien sin embargo evitó tratar de presidente. Los considera actores importantes e interlocutores privilegiados, donde la Unión Europea alienta a la oposición democrática a adoptar una postura unificada con miras a un proceso inclusivo de diálogo y negociación. A lo que se refirió el Consejo instando a reanudar las negociaciones políticas de la misma forma, que es establecer con urgencia un proceso de diálogo y transición liderado por Venezuela, la cual lleve a unas elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes, además como única forma de salir de la crisis que atraviesa el país caribeño. No es fácil porque tiene que ser necesarios compromisos difíciles para que Venezuela lleve a cabo una transición exitosa a la democracia y estabilidad. En esta congestionada coyuntura, todos los líderes venezolanos deben priorizar los intereses del pueblo venezolano, según la Unión Europea. De esa manera finalizaron los representantes de la política exterior del bloque, el cual subrayaron el apoyo de la Unión Europea, trabajo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la misión independiente de investigación de las Naciones Unidas, que señaló al gobierno dictatorial de Nicolás de violaciones de los derechos humanos. Dicta el documento que aquellos responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas independientemente tengan investidura, deben rendir cuentas y deben evitarse nuevos actos de esa naturaleza. Así lo dijo el comunicado. Los 26 que se dijeron están listos para adoptar nuevas sanciones contra aquellos que socavan la democracia o el Estado de Derecho y los responsables de graves violaciones de derechos humanos. La Unión Europea resaltó que es muy importante ante cualquier estancia la salud. Por eso también declaró estar profundamente preocupada por la crisis humanitaria en Venezuela agravada por causa de la contaminación de la pandemia. De igual manera subraya que deben acordarse de las necesidades humanitarias inmediatas. La Unión Europea considera que el único enfoque a lo largo del plazo es abordar estas necesidades a través de una solución política a la crisis actual, según también otro comunicado. Pasando a segunda noticia, al parecer no pretende quedarse quieto, ya que ahora Donald Trump abrió una oficina en Palm Beach para su activismo. Con todo un gran equipo y número de simpatizantes, él inauguró un despacho que se encargará de su correspondencia, agenda y declaraciones públicas. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, anunció que la apertura de una oficina en Palm Beach que será responsable de sus declaraciones públicas, ciudad floridana a la que llegó a residir tras acabar un mandato el pasado 20 de enero. Con el estilo que lo caracteriza, el presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró formalmente la oficina del expresidente. Por eso, en un escueto comunicado de esa nueva dependencia, precisó que esta nueva oficina se encargará y será responsable de administrar la correspondencia, las declaraciones públicas, las apariciones y las actividades oficiales del presidente Donald Trump. Como lo dijo pocos días antes de terminar su mandato, la idea es promover los intereses de Estados Unidos y continuar con la agenda de la administración de Trump a través de la promoción, la organización y el activismo público, así lo afirmó. Trump, que enfrentará en febrero un próximo su segundo juicio político en el Congreso de Estados Unidos, ubicó su residencia por ahora en un club Maralargo largo de Florida. En su legado resaltó y afirmó de esta manera lo siguiente. Siempre será un defersón del pueblo estadounidense, lo señaló en el primer comunicado de la oficina de Trump, quien llegó el pasado miércoles a radicarse en un club minutos antes de que el demócrata Joe Biden asumiera la presidencia en una ceremonia en Washington, a la que se rehusó asistir. Pasando a tercera noticia, Alex Saab, quien es acusado de ser testaferro de Nicolás, fue trasladado a prisión domiciliaria en Cabo Verde. El empresario colombiano se encuentra en un lugar secreto, donde se dice está fuertemente custodiado y por el momento dos cortes del país africano han aprobado su extradición a los Estados Unidos. Por el momento, Estados Unidos sigue a la espera de la extradición de Alex Saab, de la cual se dice ser el testaferro de Nicolás, quien se encuentra detenido en la isla africana de Cabo Verde desde junio pasado y fue trasladado a prisión domiciliaria, como le habíamos comentado. Esta es la figura que logró manejar su defensa Es que su cliente fue trasladado esta tarde a arresto domiciliario en el lado sur de la isla de Sal Bajo una orden de liberación, bajo un fuerte dispositivo de seguridad Así lo informaron esta tarde fuentes locales En las últimas horas el traslado se hizo efectivo luego de que la semana pasada El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizara que el supuesto testaferro de Nicolás Continúe con su reclusión de esa manera Saab fue trasladado a un lugar secreto, fuertemente custodiado, según fuentes oficiales. Como lo hemos venido informando durante los últimos meses, Saab estaba detenido en la cárcel de terraboa desde el 12 de junio de 2020, haciendo un pequeño recorderis. Ahora permanecerá bajo una fuerte vigilancia a cargo de un dispositivo de la Policía Nacional, que ya delimitó un perímetro de seguridad. El pool de abogados de la defensa de Saab habían solicitado que se le hiciera esta concesión en reiteradas ocasiones con el argumento de que el estado de salud de su cliente es bastante débil por una condición de cáncer existente, supuestamente, del que no se han ofrecido mayores detalles. Como lo sabemos, el empresario colombiano Alex Saab fue arrestado en junio del año pasado en Cabo Verde por una notificación roja de Interpol el cual está acusado en Estados Unidos de lavado de dinero vinculado a hechos de corrupción a la hora de arreglar los contactos de suministros destinados al programa de subsidio de alimentos administrado por el gobierno dictatorial de Nicolás, conocido como CLAP. Hemos sido reiterativos con esta parte de, de la noticia, pero es para que todos tengamos en cuenta por qué motivo en este momento Alex Saab se encuentra en prisión. El jueves por la noche, ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, en una presentación, los abogados de Saab argumentaron que no debería ser considerado un fugitivo de justicia estadounidense porque supuestamente el gobierno de Venezuela lo nombró como un enviado especial en 2018, prácticamente excusando su delito. El gobierno dictatorial y represivo de Nicolás busca a toda costa evitar la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, porque sabe que donde él hable más de una cúpula chavista, empezando por el propio Nicolás, tendría un pie en la cárcel. Es por eso que pues, no lo quieren dejar hablar. Como bien lo informamos por este medio, en el momento de su arresto, Saab se dirigía al país iraní para negociar envíos de combustible y suministros humanitarios de Venezuela. Fue lo que dijeron previamente sus abogados a Reuters. Su avión se había detenido a Cabo Verde para reabastecerse de combustible. Dentro de los informes que presenta la defensa, se dice que los iraníes enviaron más de 2 millones de barriles de combustible el año pasado para ayudar a resolver la escasez de gasolina en Venezuela, cuya industria petrolera está bajo sanciones de Estados Unidos. Pero bueno, a pesar de las circunstancias y que se le haya otorgado el arresto domiciliario, Saab está a un paso de ser extraditado al país norteamericano, ya que el pasado 4 de enero el Tribunal de Apelación de Parlamento determinó, al igual que el Tribunal de Primera Instancia, que ese debe ser el destino del colombiano, es decir que por más que en este momento la defensa de Alex Saab tenga toda la argumentación del mundo y excusas obviamente maquillando el delito que en este momento él tiene para ser extraditado ya pues en este caso sería un hecho y esperemos que sea así que termine siendo finalmente extraditado a Estados Unidos. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartirlo con amigos y familiares, es un gusto poder leerlos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.